Les saludamos, les saludamos con mucho gusto y con mucho placer. Somos sus amigos. Elida Cavazos. Y Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues esta, en esta hora, en este momento, en este día tan especial, pues no queremos más que decirles que pasen. Que pasen un feliz año 2019. Ya estamos a. Así es, estamos a unos. Ya, ya segundos días. prácticamente. Ya, así es. Así es que, pues, este es el motivo de este video: este. para desearle a todos nuestros amigos, a así todos nuestros familiares, a todas nuestras amistades, a todos los que nos visitan en estas pues plataformas, ¿verdad? este el Desearles, pues, ya, un. Un feliz. Feliz. feliz. Y año muy nuevo feliz año nuevo y ya, ya empiezan a, a entrar algunas personalistas díganos los que estén entrando pues eh, en dónde en dónde se encuentran dónde están? en qué así país es. en qué en, en qué ciudad en eh, qué lugar están en qué lugar están así es así es que eh, pues eh, eh, gracias gracias por estar ya con nosotros y pues eh, ¿Qué, ¿Qué podríamos decirles? ¿Qué, qué podríamos o sea, decirles? Sí, claro. O sea, nuestro mejor deseo eh, es que el Señor les eh, brinde la oportunidad eh, de estar primeramente en, en, esa, en esa comunión, eh, que debemos de estar con el Señor a través de la oración y a través de su palabra, que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, porque va a llegar el momento en que su Espíritu Santo no va a estar. Entonces, estamos en tiempos difíciles y necesitamos más y más día tras día tras día estar en el Señor. Son tiempos muy difíciles, pero... Si estamos en el Señor no tengamos temor de, de, de, ningún mal, de malas noticias, como dice la palabra. Así es. Estemos y, y pues, bien. Mira, ya, ya tenemos un grupito de personas con nosotros en vivo. Eh, Gloria a Dios en YouTube. Señor, Díganos es... dónde están, dónde, dónde están, porque queremos felicitarles directamente a ustedes que, que están ahorita pues ya con nosotros, ¿verdad? En, en este momento, así es, este, y, y pues uh, claro, uh, agradeciendo, agradeciendo, verdad, pues, todo, toda su bondad, uh, agradeciendo, pues, to, todo, todo lo que ustedes están, toda dan, su amabilidad, uh, uh, uh, sí, sí, porque es un gran privilegio tener, uh, claro pues, que uh, sí, ahorita, pues, con nosotros tenemos un buen grupito, y pues, gracias, gracias, porque, mire, queremos desearles la mejor, la mejor de las felicidades en este nuevo año que empieza, pero empezando desde ya. Empezando desde, empezando ya, desde claro, ya, claro, claro que desde sí. Desde ya, ahorita empieza a recibir la bendición del empieza Señor. Empieza a recibir la bendición del Señor, ya, sí Claro es. que sí. ¿Por qué? Porque, pues sí, eh, nos ponemos en muy contentos, ¿verdad? Bien, es, más, es, ese día lo... último... En la noche, eh, que las luces, que los fuegos artificiales. El algarabía eh, y todo eso. Pero o sea, lo, lo más importante es que podamos estar todo el año feliz. Amén. Todo el, así año, es, todo el todo año, todo el año. El año desde el año, que siempre. empieza hasta que se termine nuevamente. Así Entonces, es. No podemos más que desearles, desearles con mucho gozo, con mucha alegría así que pasen es. un feliz año. Eh, Reciba eh, nuestro, sí, nuestro cariño, nuestro amor, y, y siempre, eh, pues nunca, nunca vamos a dejar de decirles que estemos en, es, en ese mismo sentir, en esa misma eh, eh, comunión en el, en el Señor, porque eh, necesitamos estar dentro dentro de las cosas del Señor. Porque en este mundo nada de las cosas que hay fuera, o sea, las cosas terrenales, eh, eh, esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero si estamos dentro de la voluntad del Señor, estamos protegidos bajo sus alas. Así es. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Así que es. Él está con nosotros. Entonces, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Aleluya. Alabado sea eh, el nombre de Díganos dónde están ahorita ya los que ya están directamente en YouTube, eh, principalmente los de Facebook, pues, o, ojalá que también los de Facebook nos pudieran decir, aquí estamos, ¿verdad? Ok, para Así mencionar es. también sus nombres en, en un momento dado. Claro, dentro claro de este que video sí. que estamos haciendo en vivo, este, eh, a partir de hace ya... Cinco minutos que, cinco. que, que empezamos a, a transmitir. Así es, así Entonces, es. Entonces, eh, miren, queremos darles lo mejor de mejor de nosotros Amén. A, hacia ustedes. Así es. Eh, ahí pueden ver la, la imagen, ¿verdad?, de mi amada esposa y su servidor, ahí claro. felices, contentos. Claro que felicitándoles, sí. Felicitándolos, bendiciéndolos, eh, deseándoles que, que este nuevo año... Eh, venga a ser el mejor año o sea, de sus vidas Lleno de bendiciones este, Así es. Y pues siguen entrando más personitas Qué bueno, les damos las gracias Y les deseamos la mayor de las bendiciones Claro que y sí Y les queremos compartir este pasaje bíblico Porque Así es la base es. para que usted sea más feliz todo, todo este año Así es eh, ahí lo tenemos en eh, Lamentaciones 3.22 al 24 eh, la Biblia Dios habla hoy entonces nos dice así el amor del Señor no tiene fin así ni es. se han agotado sus bondades fíjese lo que dice eh, ahí en el, verso 22. el amor del Señor no tiene fin no. por eso le estamos deseando todo el año, todos los años de, a partir de este instante que está viendo ya pues es, es, es esa felicidad. ¿verdad? Así es. Y dice que no se agotan no, sus bondades. No, no, no se agotan. No, no se agotan. No así se es agota. que entonces hay que aprovecharlas todas porque las bondades y el amor del Señor no se agotan. Amén, y dice el, así el, el 23. Es. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, si cada mañana se renueva. Entonces cada día, cada día, cada día de, del próximo año, a partir de ya, sí. se va a estar renovando y que el Señor amén. siempre Así tenga es. sobre sus hijos la mejor de las bendiciones. Amén, amén. Y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Mira que qué hermoso. Oh, aleluya. Entonces les decimos, ¿verdad? Y el Señor lo dice a través de su palabra, el Señor lo es todo para mí, por eso en él confío o en, él, o en, él confiamos. en él confiamos amén, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz amén vamos a hacer una pequeña oración para, para que usted sea bendecido todo el año padre, sí, le adoramos y le bendecimos, nombre, nos unimos señor. mi esposo y yo señor en este momento sí, mi para clamar para gemir delante de usted, sea, señor. deseando señor que este año sí, del 2019 oh, venga señor. a ser de victoria y venga a ser de bendición sí, para todos Usted y cada uno de aquellos, Señor, sí, que sí, señor. Eh, están viendo este video. Sí, todos aquellos Cristo. que lo vean durante cualquier día después de, de, del inicio del año, sí, incluso desde a partir de, sí, de ese sí, instante, señor. señor, que ellos puedan tener la bendición suya. Ale, y a ti Dios. te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, Recibe la bendición del Altísimo la bendición. Reciban, Reciban la bendición Reciban la bendición sobre bendición. su familia, sobre su sí, hogar, señor. sobre sus vidas Miren, lo mejor que podemos hacer vale, Es hacer cambios Cambios en nuestra forma de pensar Presidente. En nuestra forma de actuar En nuestro sí, señor. proceder Que haya cambios Para que sí, la señor. bendición de Dios pueda estar sobre nuestras vidas Sí, Padre, así sea. Y de esta señor. manera, los bendecimos en el nombre del Señor. Sí, los bendecimos, Señor. El y a ti te digo, mi amada. Unicornios. A ti te digo, mi amado, recibe la bendición. Recibe la bendición. Reciba la bendición. La bendición porque del señor. el Señor te quiere bendecir. Reciba la bendición del no Señor. No estamos aquí por mera casualidad o por un deseo propio. Estamos así aquí. Señor. Porque Dios quiere bendecir Aleluya. tu vida Aleluya, sí Señor Estamos seguros que Dios quiere bendecir tu vida Sí Señor Estamos seguros Gracias Padre Que Dios quiere, quiere bendecirte Sí pues, Señor Bendecimos su Bendecimos señor. a todos y cada uno de ustedes Enviando señor un saludo Cristo. A todos nuestros amigos que están en México Así es En especial a nuestra tierra propia verdad, Que es reinosa Reynosa, Monterrey ahí, Bueno Monterrey, pues Para todo México y Así es Deseando deseando Que de Todas partes del mundo Colombia México, España Venezuela eh, en bien, Sin poner ya más ciudades porque, O países Porque donde quiera que tú estés Que la bendición del Altísimo Sea sobre tu vida Así sea. Ese es nuestro gran anhelo, ese es nuestro gran deseo, y por eso, como tus amigos, te decimos que pases mm -hmm. todo un año completo del 2019 a partir de ya. Así es. Y que nos pasemos hasta el 20 y hasta el 21 y hasta el 22 y hasta el 23, y el 24, 25 y todos los años que, es que Dios nos permita vivir. nos dé la vida. Así es. Reciban pues entonces la bendición del Altísimo. Así en el nombre es. del Padre, del Hijo y del Espíritu sí, Santo. Santo, sí, Señor. Aleluya. Amén, Amén. así sea. Amén. Nuestro amor, nuestro cariño para todos y cada uno de ustedes, nuestra, nuestras uh, familias, nuestros familiares, nuestras amistades para todos. Un fuerte abrazo en el amor del Señor. Bendiciones para todos en este año 2019. Así es. Y pues hasta aquí llegamos con esto, porque nomás queríamos saludarlos, felicitarles y desearles un feliz año nuevo. Así es. 2019 y todos los que puedan continuar Así y que es. sean realmente felices. Sus amigos, Rafael y Elida Cavazos. Bendiciones. bendiciones.